a todos y cada uno de las personas que se están uniendo a esta transmisión en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Twitch, en YouTube, en Facebook. Buenas noches a todos, es un gusto estar esta noche aquí con ustedes. Hoy tenemos una, una entrevista, un podcast muy especial, porque tenemos a una personalidad que tiene muchas cosas que contarnos, que decirnos, ...y muy interesantes. Hemos tenido aquí personalidades del mundo del misterio, de la ufología, de lo paranormal, pero eh, Jorge Luis Sudor que es un muy buen amigo, además es productor, pues nos va a hablar qué hay detrás de estos programas quizá de, que vemos en televisión sobre los temas de misterio, además de otras cosas sobre el fenómeno ovni, porque a lo largo de, de esta trayectoria que ha tenido... Es, es obvio que le ha gustado el tema, o desde siempre le gustó el tema, ya nos dirá él, y pues se ha vuelto parte importante de las personalidades que conocen sobre estos temas de misterio y sobre todo de la ufología. Así que vamos a darle la bienvenida a Jorge Luis Zundorf. Mi hermano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Qué lindo y qué bueno es estar aquí contigo charlando. Estoy muy contento por, por tenerte acá. Le platicaba a la gente que hemos tenido aquí a personalidades eh, que se dedican a la investigación de los temas de misterio, de la ufología y de otros temas similares, pero tú eres un productor, un productor de programas de misterio. Yo soy documentalista, o sea, hago documentales de todo tipo y, y un poco lo que digo siempre, por algún motivo que yo no sé cuál es y qué fue lo que eligió, eh, lo que me eligió algo me terminó eh, eh, haciendo volcar en muchas, muchas veces hacia los documentales de, de misterio, ¿no? Eh, hago documentales de otras cosas también, pero claramente lo que más he hecho y de lo que más conozco y el mundo en el que más me he metido y seguramente el que más me gusta es este. Muy bien. Eh, nos gustaría que nos platicaras un poco cómo fue eh, el llegar a ser documentalista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 Eh, ya mucho más grandes, con dramatizaciones para los casos que muchas veces terminaban siendo como pequeñas películas. O sea, fue muy lindo y una experiencia muy muy fuerte. Y con todo eso recorrí cuatro o cinco veces todo nuestro continente entrevistando a los casos más reconocidos y más importantes, a los expertos más importantes, tanto ufólogos, escépticos, eh, y científicos que se acercaban al tema para tratar de entender. A profesionales relacionados, he entrevistado a muchísimos astrónomos, he eh, entrevistado eh, astronautas, a pilotos de aviones, a controladores aéreos de diferentes países, eh, a, a militares, a, no sé, eh, cada vez se va, fue ampliando más la gama. Yo en un momento intenté hacer un cálculo, y yo creo que debo haber hecho alrededor de 3.500 entrevistas eh, relacionadas al misterio en wow. todos los países. Fue muy grande, ¿no? Y de golpe yo me encontré con toda esta información en mis manos, que yo digo que es información prestada, ¿no? Porque es información sobre todo de haber escuchado y de haber estado de primera mano en cada uno de los lugares. Porque es cierto, o sea, no sé, he estado en el aeropuerto donde salió el piloto Pacheco Pérez en, me, en México, he estado en medio del Amazonas en donde fue el caso Isla Colares, he estado en, en, en, en, en, en prácticamente todos los, los, los lugares eh, fuertes y relacionados con, con casos OVNIs. Y a partir de ahí donde lo, lo, lo empecé a contar un poquito más en primera persona y, y aquí estamos. Tienes un estimado de cuántos documentales has hecho solamente del tema del misterio, contándolos del tema del vale. misterio. Y del tema del misterio hice 12, 24, 25 y deben ser cerca de 50 horas. De 50, 50 documentales. 50 documentales del misterio increíble, qué que maravilla, porque esto te ha llevado por una aventura. A lo largo de todo nuestro continente y bueno quiero regresarme al 2004 y preguntarte sobre ese primer documental de misterios que presentó Jaime Maussan. No lo recuerdo. Ese, ese programa, ese documental, solo salió para Argentina. No, no, no, no. Salió en el canal Infinito. De hecho, acá, acá tengo el DVD de, de Infinito con uno de los de los episodios justamente. Que se este era el Cerro Ulitorko. Eh, no, no, salió en todos lados. De hecho, en YouTube están, eh, si pones este, Latinoamérica, historias perdidas, este, los vas a encontrar. Ah, sí, viejos, este, pero todavía, todavía se los encuentra. Y fueron este, 10, 12 episodios... Eh, la mitad iba a estar conducido por Jaime, la mitad por, por un escritor muy famoso de Argentina, al final fue solo Jaime el conductor, y este escritor eh, hizo un, un texto muy lindo que terminó siendo la apertura del programa. Oye, decías que para hacer los documentales tienes que conocer el tema. ¿Cómo se te presenta esta oportunidad y decides qué temas abordar, qué capítulos abordar en esta primera... Eh, en este primer do documental. ¿Cuáles escogiste de Argentina que recuerdes o cuáles escogiste de México que recuerdes? ¿Y por qué fue que decidiste esos lugares o esos, esas historias? El primero que recuerdo que elegí fue eh, el Valle de Santiago, el país de las siete luminarias, que me parecía un tema fantástico. En ese momento, hacía mucho, mucho tiempo que no se lo tocaba, eh, no, no, no, por ahí hoy, hoy es un tema mucho más conocido, en ese momento había sido un boom en la década del 70 y nosotros fuimos y como no era en ese momento un tema demasiado eh, solicitado, la verdad es que pudimos hablar con, con todos los, los testigos, fue muy interesante lo que pasó este, allá en el Valle de Santiago. Eh, en, en Valle de Santiago, disculpa, te interrumpa, en Valle de Santiago para la gente que no conoce la historia de ahí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 ...los agricultores del Valle de Santiago... ...pudiesen hacer estas verduras. Ese es el primer y gran misterio. Nunca se utilizaron estas verduras a nivel masivo... Ni, ...ni sé si se dio la técnica o no... ...para poder hacerlo. Pero ahí quedaron guardadas. ¿Hoy día el señor murió? No, no murió. A ver, yo eh, el año pasado... ...que este, produje la, la, la primera temporada... ...de Inexplicable Latinoamérica... ...decidí volver a contar este tema. Eh, estuvimos allá... Eh, pero ya don Carmen estaba muy viejito y la familia nos dijo que ya no podía hablar, así que no fue parte de este documental, cosa que, eh, oh, por supuesto, me, me, me hubiese encantado, pero bueno, ya habían pasado muchos años, o sea. Y ya no, ya no hay vegetales, ya no, él era el único que podía lograr que los vegetales crecieran así de esos tamaños. Él era eh, uno de los pocos, no, no era el único. El resto de los, de los vecinos hablaban que había varias personas que habían logrado eh, hacer lo mismo con la misma técnica de, de Don Carmen, que la verdad es que hasta el día de hoy no sabemos cuál es. O sea, yo lo estuve conversando muchas veces con él en esos días que estuve viviendo en el Valle de Santiago y en algún momento me dijo que alguien le había pasado una fórmula secreta, pero en otro momento contaba que en realidad era una técnica ancestral, en otro momento nunca terminó de ser claro qué era lo que realmente ocurría detrás de él. Qué, qué extraño de... que crees que, que haya sido, ¿no? Porque creo eh, yo haber leído que me parecía que después de plantar las verduras como que hacía un símbolo, un signo, como algo eh, relacionado con las constelaciones. Eh, ¿Algo de eso tenía que ver? Puede ser, o sea... Puede ser, puede ser. Honestamente yo creo que es, tiene la, el secreto muy bien guardado porque todo esto dejó de ser y dejó de ocurrir. Pero el, a mí lo que me sorprendió cuando fui en el año 2004 es que seguía viendo verduras gigantes. O sea, como te decía hace un rato, yo las tuve en mi mano. Ah, ok. O sea, esta última vez que fuiste todavía había verduras gigantes. Esta última vez que fui, la última vez que lo hicimos yo no pude viajar porque fue en medio de la pandemia y okay. yo no podía viajar de Argentina a México, así que fue este, eh, mi productor, que aparte es un amigo, que es Omar Garduño, con, con el equipo de, de, de grabación que yo tengo en México, y fueron a grabar ellos. Pero ya, no, ya al no poder hablar con Don Carmen, contamos una historia que había sucedido, quedó súper interesante, pero... Eh, ya, ya, ya sin el protagonista que igual siempre fue como, como muy este, misterioso en realmente qué era lo que pasaba, cuál era el secreto detrás de esta clave para, para las verduras gigantes. Es maravilloso ese tema es maravilloso sí, sí, sí. había otros entonces en el Valle de Santiago los otros temas también. Y el segundo tema que para mí fue maravilloso es eh, el, el del lago que cambia de color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 Ahí está, okay. Ahí estamos. Me fui a la dimensión, me fui a la dimensión desconocida. Te fuiste, te fuiste. Yo seguí hablando, Ahí seguí te... cubriendo el bache porque me decían que, que, que me seguían <risa> escuchando. Tú dale, qué bueno, qué bueno. Yo lo corregí, corregí. Se me, se me apagó la computadora y dije, Dios mío santo, pero mira, regresé. Muy bien, bien, Jorge. bien. No sé por qué seguí hablando yo, porque se supone que si tú te desconectas, <risa> me debería desconectar, pero el mío siguió. Ok, este, ok. Este.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 Y dentro de, de, de, de, de, del, de, de, de, del estado, del trance, del rito, se supone que quien entra ahí, entra para aprender. Yo siempre recomiendo que hay que tener mucho cuidado. Hay que hacer este tipo de, de, de viajes, quien quiera hacerlo, con personas que realmente sepan hacerlo, que sepan cómo guiar y que sepan acompañar en este mundo que no conocemos. ¿Por qué? Porque hacerlo de, de, de una manera lúdica o, o con personas que realmente no estén preparadas puede generar e efectos adversos muy fuertes. Justamente estuve en México toda la semana pasada y mucha gente me habló de ayahuasca como que es algo que en México está muy fuerte, no sé si, si, si es así o no. Sí, sí, sí, eh, es lo que yo siento, que está como de moda. Pero yo creo que no es una moda, es, es, es un rito ancestral. Y como claro. todo rito ancestral, hay que tener mucho respeto y generar la preparación que eso requiere y rodearse de la gente eh, correcta para hacerlo. De hecho, si uno busca en internet va a ver que eh, eh, en, en, en varios países ha habido este, a muchas hasta denuncias de, de abuso sexual en medio de, de este tipo de, de ritos sí. en donde la persona pierde la conciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Okay. Si se hacen ¿Tú lo, bien... ¿Tú lo probarías? Eh, estoy, en, estoy en un proceso para hacerlo. Lo que pasa es que eh, estoy con tanto trabajo que hace un año que estoy intentando tomarme el tiempo para, para poder hacer eh, eh, el ritual y no he tenido tiempo de hacerlo. Tengo con quien eh, ya me han invitado a hacerlo y espero poder hacerlo antes de que se termine este año. Pero hace un año y medio que estoy intentando un poquito más y, y no lo he logrado por, por temas de agenda nada más. Ok, pues espero que nos puedas platicar tu experiencia cuando, cuando vivas esta experiencia de la ayahuasca. Muy bien, vamos entonces a. Eh, Estábamos hablando de los temas, te interrumpí con, con esto de los chamanes. ¿Y otro de los misterios que hablaste en ese documental de Argentina, por ejemplo? Eh, de Argentina hablé de del Cerruritorco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 Así es, bueno, interesante, el Cerro Uritorco en Argentina. Eh, ¿Quieres platicarnos de algún otro tema que escogiste para ese... ese y uno ese... de los que me partió la cabeza, como decimos aquí en Argentina, eh, fue exorcismos. ¿Exorcismos dónde? ¿En Argentina o en México? Para exorcismos, entreviste a exorcistas de Argentina...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 Ok, <risa> esa es la manera de atacar a un demonio. Primero saber qué demonio es y después atacar contra su contraparte. Exactamente. Y él contaba cómo era este trabajo, que aparte lo interesante, y yo empecé a hacer este, este documental porque dos años antes se había actualizado el, el ritual de exorcistas. O sea, hasta ese momento se utilizaba un ritual de exorcista que era de la Edad Media. Y de golpe se actualizó. Entonces, mi primer planteo y la pregunta que yo hacía es, si se actualiza el ritual de exorcismos la iglesia, en este caso, sigue pensando que esto es real, que no es una explicación, como se decía, de enfermedades mentales. Porque si fuese un ritual viejo que se utilizaba para explicar cosas que mentalmente antes no se podían explicar, eh, no lo hubiesen actualizado. Bueno, y ahí es donde me empecé a encontrar con los diferentes exorcistas que me contaban cada una de estas cosas. Recién hacían una pregunta si había sacerdotes especialistas en ser exorcistas. Sí, cada diócesis, de cada, eh, cada diócesis del mundo tiene un sacerdote exorcista por lo menos. Que Este sacerdote exorcista generalmente es generalmente secreto y el único que conoce la identidad del exorcista de cada diócesis es el obispo. Por supuesto, hay... Eh, sacerdotes, este, exorcistas famosos. Recién alguien nombraba a Gabriel Amort, que es el, el, el exorcista más famoso que, que ha tenido la Iglesia Católica. Eh, está el padre Fortea. Hay, hay tres o cuatro en México que yo he entrevistado y he sacado. Hay tres o cuatro en Argentina que también los he sacado. Hay exorcistas fuera de la Iglesia Católica, porque en realidad el, el exorcismo y la posesión del demonio no es este, algo que solo ocurre en la creencia católica, en prácticamente todas las creencias se habla de endemoniados y se habla de quitar a, los, a, a estos demonios, que también es interesante, ¿no? Porque es bastante más complejo eh, y bastante más común de lo que se cree. Exacto, hablando de la religión católica, entonces hay un eh, exorcista, que como mencionas no, no se dice quién es, pero la diócesis, no entendí qué es la diócesis, porque no estoy muy relacionado a la iglesia católica, que es la diócesis. Eh, así como un país se divide en, en provincias o en estados y en municipios, eh, el gobierno de la iglesia católica se divide en diócesis. A veces esas diócesis son una ciudad, a veces hay varias diócesis en una ciudad si es muy grande, o a veces una diócesis eh, ocupa varias ciudades. O sea, sería como eh, el gobierno de la iglesia, hay un papa, abajo de los papas están los cardenales, que manejan una gran cantidad de diócesis, y abajo de los cardenales están los obispos, y cada obispo maneja una diócesis. Es una región geográfica, por decirlo de alguna manera. Oh, ok, entiendo, entiendo. Entonces, eh, en México, eh, el más conocido es este padre que mencionaste. No, porque él es español, el que, del que estábamos hablando. Oh, okay. en, en México, lo que yo me encontré es que había como una asociación de exorcismos y había un jefe de exorcistas en, en, en Ciudad de México que fue una de las personas que yo entrevisté en aquel momento. Y estas personas no eran de la Iglesia Católica, era un grupo dedicado a esto. Sí, oh, exactamente. Okay. No, no, no, eran de la Iglesia Católica, eran sacerdotes católicos que todos eran exorcistas. Ah, ok. Y el ritual tanto como de la Iglesia Católica, como de las personas que lo hacen sin estar dentro de la Iglesia Católica, ¿es similar o, o se puede expulsar un demonio de diferentes formas? No, hay diferentes formas de expulsar demonios. Cada religión tiene sus propios ritos. Eh, y de hecho hay varios ritos dentro de cada religión. Si tú ves, por ejemplo, eh, eh, los evangelistas realizan un tipo de rito bastante distinto, eh, los protestantes tienen sus ritos, o sea, todas las religiones este, tienen algún tipo de rito de expulsión de demonios y son distintos, obviamente, porque de alguna manera responden a cada religión. Oye, a ti te quisieras eh, vivir una experiencia al ver un exorcismo, son experiencias muy fuertes y que realmente me dan bastante miedo. No, no te voy a mentir, no les voy a mentir. Eh, son esas cosas en donde realmente ocurren cosas que creo que no podemos controlar. Y creo que hay que estar muy... Para entrar en el mundo espiritual hay que estar muy preparado. Yo recuerdo una charla con uno de estos exorcistas una vez... ...que él me decía una frase que a mí me llamó mucho la atención. Yo le empecé a hablar de fantasmas, de, de demonios y demás... ¿Y qué pensaba la Iglesia Católica de todo esto? Entonces él me dio una frase que a mí me, me asustó bastante. Él me dijo, la Iglesia Católica cree en el mundo espiritual totalmente. No lo niega. Lo prohíbe porque no se puede controlar y no se sabe quién es. Y nosotros creemos que quienes bajan al mundo no son de Dios, o sea, no son buenos. Es muy debatible esto, ¿no? Pero... Esto es lo que me dijo este padre exorcista que a mí me asustó. Sí, claro, a mí también me daría miedo, te dice la pregunta, porque la curiosidad es fuerte, pero es algo que es demasiado peligroso, digámoslo así, muy delicado. Yo también eh, dudaría de una invitación a ver un exorcismo, ¿no? Si sabemos que hay una persona ya con estas eh, síntomas, de tener un demonio adentro y de que le vayan a realizar, o le vayan a practicar un exorcismo y me invitaran, yo creo que lo pensaría porque no, no es así de simplemente ir a presenciarlo. Como tú mencionas, debes de estar fortalecido en espíritu y, no sé, tener un carácter fuerte quizá o algo que detenga porque dicen que los espíritus que están dentro de las personas se pueden meter en los que están alrededor, ¿no? Como lo vimos en la película del exorcista.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 cultura eh, árabe, se hacen exorcismos y es obviamente un idioma diferente. Totalmente, totalmente, y es así en, en cualquier idioma. Ahora, si vas a buscar un ritual antiguo de la iglesia católica, lo más probable es que lo encuentres en latín, y por eso vas a tener que decirlo en latín. Perfectísimo. Esto fue eh, presentado por Jaime Maussan en el Canal Infinito en el 2004. Sí, sí, sí, sí. sí. Todavía podemos encontrar estos capítulos... Buscándolos en YouTube, ¿cómo? En YouTube, este, si ponen este, Latinoamérica, historias perdidas, yo creo que los van a encontrar. Hay otro capítulo que es de fantasmas. Eh, hay varios capítulos. Fue una serie muy, muy variada. La verdad que fue, a mí me gustó mucho, fue mi primer acercamiento a, a todos estos temas. Oye, una pregunta técnica. Eh, al hacer este documental... Obviamente tuviste que viajar por todos estos lugares, como mencionaste, hacer entrevistas, llevar equipo y demás. ¿De dónde salió todo este eh, cost el costeo de hacer las entrevistas, de viajar y demás? ¿Cómo es que se hace esa producción? Por lo general se hace un presupuesto, este, se escriben los guiones, se le dice al canal este proyecto va a salir tanto, el canal acepta o dice, o oh, no, tiene que salir más o menos, y a partir de ahí son los propios canales los que generan eh, el, el, el presupuesto y el costo para poder hacerlos. En ah. este tipo de documentales. Hay, hay otros proyectos que en realidad los eh, son financiados de manera privada y después se venden, otros que son este, financiados por institutos de cine de cada país o por instituciones que quieran que ese tema se, se difunda, depende. Es como todo, uno cuando hace un, un tipo de proyecto tiene primero que saber cuánto va a costar para poder de ahí salir a buscar el dinero para poder hacerlo. Excelente, claro. Les das todo el presupuesto, le das todos los guiones y demás. Y bueno, de ahí es como se comienza a hacer la producción eh, de estos documentales. El siguiente que fue Contacto Extraterrestre, mencionas? El siguiente de Misterio, en el medio hubo muchos, muchos documentales distintos, pero el siguiente de Misterio sí fue Contacto Extraterrestre. Antes hice una serie que a mí me ayudó mucho para entender muchos temas, que se llamó La Batalla de los Dioses, que era de mitología. Ah. Ahí hicimos este, dioses aztecas, dioses mayas, dioses, incas eh, y contamos los mitos de eh, cuatro dioses con, buscando construir un relato que no existía porque en, en, en América no había este relato aristotélico de introducción y de desenlace que sí encontramos, por ejemplo, en la historia de Zeus o, o de Odín. Sí, este, este programa salió, o este documental salió en History Channel. Exactamente, sí, sí, salió en History Channel y cada tanto también lo, lo, lo vuelven a pasar. Y en el YouTube de History está. ¿También es de los dioses? Sí, la batalla de los dioses. La batalla de los dioses. ¿Qué oh, fue? Que hice un capítulo que era Quetzalcoatl, otro capítulo que era Coatlicue, un capítulo que eran los, gem los héroes gemelos del, del Popol Hun Juncunampú e eh, Xualanque, y un capítulo de Pachamama. Un capítulo... O sea, ¿eran cinco capítulos? Eran cuatro, cuatro. Eh, eh, los dos héroes gemelos, que es el capítulo del Popolu, eran el mismo capítulo. O sea, fue una investigación muy fuerte, porque fue... Eh, de hecho, fue... Esto es curioso, pero fue la última vez que tuve que eh, hacer una investigación dentro de una biblioteca. Fue un trabajo muy, muy fuerte adentro de la biblioteca, porque eh, había que encontrar datos que no estaban fuera de los libros, que no estaban ni siquiera en libros publicados en línea. Entonces... Eh, fue un trabajo muy lindo y trabajé con muchísimos eh, antropólogos de la UNAM, de las universidades de Lima, de universidades de Argentina, para poder eh, ver cómo contábamos estas historias. La verdad que eso me ayudó mucho, mucho a entender eh, toda la mirada eh, propia de los pueblos originarios de América Latina para poder... Este, que después me ayudó mucho a la hora de hacer, sobre todo, ese primer contacto extraterrestre que quería contar yo eh, los avistamientos este, ovnis a lo largo de la historia. Después esa idea fue mutando un poquito, pero de alguna manera estaba está puesta. Estaba eh, puesta. Eso me hace recordar un, una, un video que subiste el día de hoy, que está bien interesante, a ver si lo contamos más adelantito, porque sí, antes dije. de que se me olvide... Sí, sí, sí, está bien interesante y me gustaría que se lo contaras aquí a la gente. Cuéntame un poquito de Contacto Extraterrestre, algún capítulo que te recuerde. Contacto Extraterrestre, el especial es muy lindo y son casos a lo largo de la historia, pero al final no fueron los casos más importantes de la historia, sino que los fuimos eh, ordenando y coordinando. Y después para las temporadas nosotros poníamos una temática por capítulo. Entonces había un capítulo que era... Eh, eh, lugares calientes, o sea los lugares más fuertes de, de avistamientos eh, en América Latina eh, otro capítulo que para mí estaba buenísimo era ovnis caídos eran las historias de objetos que cayeron y fueron recuperados en diferentes partes del continente otro capítulo que estaba buenísimo era ovnis y ataques y hablábamos de historias donde eh, los avistamientos habían terminado en un tipo de agresión por parte de los OVNIs a los testigos, eh, había un capítulo muy muy interesante también que era de secretos militares, tú si quieres me frenas en cualquiera quieres que, que te dé más detalles. Eh, sí. Había varios capítulos de OVNIs y aviones, que es un tema que, que a mí me ha obsesionado siempre mucho porque me parece que es de los puntos más creíbles cuando hay avistamientos de, de OVNIs y aviones. Eh, había capítulos de historias en primera persona que también eran...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 él se suicida. ¿El, el investigador? El, el, el militar que había estado a cargo de la investigación. Cada ¿Se suicida o lo suicidaron? Pues ese es el misterio. A mí me cuentan que se suicidó y de hecho lo pregunté muchas veces y dicen no, no fue por otros motivos y en realidad dio la entrevista porque se había suicidado. Es porque pensaba hacer esto. Honestamente no lo sé, no llegué a conocerlo. Pero acá... Chat era una historia, ahora es una historia mucho más grande, ¿no? Pero espera sí, claro. que sigue. Ok, ok. ¿Eso fue en qué año? El suicidio fue en el 90 y algo, no me acuerdo si fue 94 o 97. ¿Y lo, de, lo del caso de las...? 1977. 1977. Sí. Ok, ok. 2004, eh, este mismo grupo de ufólogos en Brasil logra que la Fuerza Aérea y el gobierno de Brasil empiecen a desclasificar casos de investigación OVNI. O sea, oficialmente Brasil dijo, este caso yo lo investigué, acá está mi investigación. Este caso yo lo investigué, acá está lo que investigué. Y así, con cada uno de estos temas que fueron investigando, encuentran que el caso de Isla Colares estaba desclasificado. Okay. Y en esa desclasificación había fotos de luces, había fotos de, de las personas quemadas, había dibujos de lo que habían visto eh, los soldados en la playa. Y había un montón de papeles, por supuesto, sin ninguna gran conclusión. Esto es lo que siempre pasa con, con las desclasificaciones, que a mí me llama la atención. ¿Por qué dejan secreto... Eh, un tema 30, 40 años y cuando lo desclasifican no hay nada. Dicen, sí, había luces y las vimos, nada más. Si solo habían visto luces, ¿por qué lo mantuvieron secreto 30 años? Exactamente. Pero bueno, con todo eso, en el año 2014, 10 años después de eso, yo me fui a la isla. ¿Tú fuiste a la isla? Sí. Eh, para hacer contacto extraterrestre fui justamente con Ademar Chevaer. Eh,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 sobre estas estatuas, eh, eh, precisamente el caso Varginha. Ese es el otro lugar donde están las estatuas que también estuve en, en Varginha. Sí, también, sí. también investigaste el caso Varginha. Varginha es un caso espectacular de 1996. Varginha yo lo empecé a investigar para, para Latinoamérica, historias perdidas, y me quedo afuera. Eh, ¿Por qué no íbamos a Brasil en ese momento? Wow. Varginha cuando uno lo busca y lo googlea, se encuentra usualmente con eh, algo que dice el Roswell mexicano. Eh, perdón, el Roswell este brasileño, brasileño. brasileño. Y la historia es que en el 96 empieza a haber una serie de avistamientos de luces en el cielo de Virginia. Varginha es una ciudad, antes de empezar con esta historia para que se ubiquen, que está en, en el estado de Minas Gerais. Minas Gerais es un estado... Eh, de, de, de, del centro del país que se dé de, eh, dedicado obviamente como lo dice su nombre en gran parte a la minería, es un estado eh, con, con, con montañas y praderas muy verdes, es un lugar muy muy lindo te voy a interrumpir un poquitito porque sí, la señor. gente está preguntando tus redes sociales tu canal de YouTube y bueno al final siempre es quedamos las redes y el canal pero bueno si la gente está insistiendo tanto en tu canal y en las redes mejor de una vez también decírselos Y también preguntan que si hay video de eso, sí, eh, eh, a lo mejor entraron ahorita apenas y no, no saben que eres documentalista y que todos esos documentales pues están en diversas eh, plataformas y pues bueno, ya nos dirás dónde poderlas encontrar también los, los capítulos. Muy bien, ahí estoy escribiendo en el chat, ahí puse mi mi Instagram que es arroba jorgeluissoficial.com. Mi Twitter que es eh, arroba Jorge Luis S, guión bajo 77. Tengo un canal de YouTube que es directamente mi nombre, Jorge Luis Uffdorf, como dice ahí. Y después tengo un podcast que lo encuentran en Spotify, en, en Apple Podcasts en Google Podcasts en, en, en, en Amazon, en donde quieran, que se llama La Huella Óvnica. Ahí semana a semana lo que hago es responder preguntas del público y hacer algunas entrevistas. Tú fuiste uno de los primeros entrevistados cuando, cuando empecé con el podcast hace casi dos años. Y trato de ir respondiendo preguntas y nada, tengo como una como 50 hojas de preguntas para ir respondiendo. Y cada vez que me hace una pregunta la voy sumando a ese documento. Y, y las voy respondiendo lentamente <ríe> Qué interesante el podcast y obviamente tu canal también, y bueno, todavía no vamos a contar la historia que, que, que dije sobre el video que subiste el día de hoy, pero vamos con el caso de Virginia que es de mis favoritos porque parece que es real tanta gente que asegura que fue real ese caso es increíble es un caso increíble el caso de Virginia entonces es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 ¿O ya no es, por ejemplo, el terreno baldío donde esta criatura fue vista? Estuve en el terreno baldío, hoy está con, con, con paredones, este, pero pasamos. Estuve con, las con, con dos de las tres niñas que fueron testigos. Estuve con los principales investigadores. Ah. Estuve con el veterinario que investigaba la muerte de los animales. Estuve con el médico. Estuve con muchísimos, muchísimos testigos que que nos contaron cómo, cómo había sido el caso. Eh, tienes que hacer un libro de todo eso, los documentales obviamente quedaron ahí para la historia. ¿Sabes qué? Libro... Eh, ahora durante, estuve la semana pasada en, en, en tu país, que sabes que para mí es como mi segunda casa y lo amo con locura, y, plan, y empecé a escribir. Eh, una especie de ficción contando cada una de estas historias para insertarlas dentro de una historia de alguien que, que vaya investigando. Así que estoy trabajando en este momento justamente en, en, en darle forma de libro. ¿Será como una novela con, sí. esos, con estas experiencias que tuviste? Exactamente, esa es la idea, que tenga forma de novela para que sea más entretenido. Increíble, está maravilloso. Lo que nos estás platicando. Bueno, vamos a... Tú cuando nos digas ya me tengo que ir, pues también, ¿eh? eh si no, aquí sigue el programa. Tú me dices... Perfecto, perfecto. Cuando sea, Si se aburren, me avisan también. <risa> <risa> Empezamos con el contacto extraterrestre, ese otro documental que hiciste con el tema de misterios. ¿Cuál fue el siguiente de contacto extraterrestre? Um, ¿Qué más hicimos ahí que fue interesante? El de secretos militares fue muy interesante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 que desconozcamos. Un fenómeno, un fenómeno que existe, no, no, no. y que lo hemos relacionado con los extraterrestres, pero que en realidad se, se den los cielos de, de este planeta, un fenómeno muy aparte, y que hemos tenido esa confusión, puede ser, ¿no? El, como tú dices, el OVNI está, es real, es objeto volador no identificado. De sí. ahí a que sea extraterrestre, pues es un, un gran salto. Y lo vemos a este tipo de objetos, eh, y que lo reportan los pilotos desde la Segunda Guerra Mundial también con los famosos Foo Fighters, ¿no? Exactamente, con los Foo Fighters es, es donde empieza un poco eh, este concepto de, de, de, de objetos volando alrededor de los aviones. No es lo único, también en ese momento se habla de, de los platillos nazis, eh, pero en realidad es interesante porque estos objetos como el OVNI TIC-TAC que, que seguramente es como un resumen de todo esto que hemos visto, eh, lo podemos encontrar en pinturas antiguas. Hay pinturas del medioevo donde está dibujado exactamente lo mismo. Hay descripciones de libros antiguos donde se ve exactamente lo mismo. Entonces ahí es donde tenemos que preguntar, esto no es una tecnología terrestre Esto es algo que parece que está en el mundo desde hace cientos o miles de años. Y ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos qué es. ¿Te has involucrado más en el fenómeno ovni que en el fenómeno paranormal? ¿O consideras que dentro de los eh, documentales que has realizado tienes un equilibrio en estos dos temas? Me tocó hacer mucho más ovnis que paranormal. Ahora que estoy trabajando en, en esta serie que es inexplicable, eh, estoy trabajando más en, en, en otro tipo de fenómenos eh, paranormales. Me, a ver, todos los temas que no tienen respuesta clara, y que tienen grandes historias atrás, me fascinan, eh, me gustan todos, me encanta investigar sobre historias de fantasmas, me encanta investigar sobre historias de exorcismos, sabes que me fascina la criptozoología, y he investigado, y he hecho otro de los temas que había hecho en, este, para Latinoamérica Historias Perdidas, había sido eh, la historia del Nahuelito, que es un monstruo que está en un, en un lago de la Patagonia,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 y que todos son, eh, el caos no recuerdo dónde es, después está eh, la serpiente gigante del Amazonas que es este, la boitata eh, están en todos lados eh, lo interesante es que es cierto lo que dices de, de, de, de, de, del lago Ness pero también hay muchos relatos anteriores no es que se quedan en relatos modernos que pueden tomarse de, de este lago europeo sino que hay muchos, muchos que son anteriores a, a eso y, y las historias están y cuando las historias coinciden por lo menos hay que escucharlas y prestar atención así es porque cuando el río suena es porque agua lleva se menciona ¿no? de alguna manera sí, algo nos quisieron decir eh, algo están viendo algo es que te iba a comentar que si tenías también algún documental donde hablaras sobre uparts objetos fuera de tiempo no te puedo hablar de eso porque va a venir pronto y no puedo hablar de lo que va a venir pronto, pero <risa> me fascinan los objetos fuera de tiempo. De hecho, lo hemos hablado varias veces. Este, una vez te saqué en una radio aquí en Argentina hablando de u -Parks. Eh, Soy. Aquí ah, no se ve, ¿no? Pero ahí tengo algunas cosas en, en, en la biblioteca. Acá tengo eh, un oh, la, pequeño la, la. dibujo de, del astronauta de Palenque. Eh, a ver, hay cosas que llaman la atención y, y cuesta encontrarles el sentido. Eh, a veces ese sentido existe, a veces no. A veces estamos eh, tratando de explicar que las culturas antiguas tienen algún tipo de, de, de ayuda anterior, pero la verdad es que a veces no es que tienen algún tipo de ayuda anterior. Eh, terminamos... Eh, eh, atacando y, y minimizando el conocimiento que tenían estas culturas, pero es cierto así todo, que hay un montón de cosas que no tienen sentido hay imágenes que parecen celulares en pinturas medievales hay imágenes de, de hay, hay una imagen de, de una notebook griega está obviamente eh, el objeto de, Antis, de Anticitera que es esta primera computadora eh, hay eh, calaveras que parecen tener tiros, no sé, hay, hay cosas que son... Después, bueno, hay algunas más debatibles, como estos eh, martillos que han aparecido en medio de piedras que deberían tener millones de años. Hay de todo, hay, hay tantos, tantos este, Uparts que son fascinantes. Muy bien, bueno, ese no vamos a no vamos a hablar de Uparts, estaban preguntando sí. qué son objetos fuera de tiempo, qué son los Uparts. No podemos hablar porque en el próximo documental que haga Jorge Luis... Eh, pues vendrá parte de eso, entonces no vamos a, a quemar. La... Quizá falta poquito, si querés, ahí cuando, cuando salga o cuando me dejen hablar, hacemos un especial hablando de, de, de, de todo eso. Oh, claro, claro, a mí me encantaría hablar eh, de, de diferentes temas. Ya habíamos platicado en alguna transmisión, pero todavía no teníamos este concepto que es el podcast Oxlack, y bueno, ahora eh, obviamente quería platicar contigo sobre todas esas experiencias como documentalista, y sé que conoces de cada tema mucho, además porque has hecho las entrevistas, has ido a los lugares y, y has tenido las experiencias, entonces tienes mucho que contar y además que tienes una, una memoria eh, envidiable porque se te va guardando todo lo que vas eh, documentando y eres una biblioteca del misterio ya con algunas cosas, he tenido la suerte con algunas cosas, porque no me preguntes qué edad tengo, porque no la recuerdo nunca <risa> no me preguntes qué cene hoy porque no me voy a acordar, pero de estas cosas me acuerdo Estas <risa> están interesantes Bueno, eh, también eh, después de esta de contacto extraterrestre ya para ir cerrando también, ¿cuál fue otra de las documentales que hiciste? A ver, ¿qué más hice? Eh... Bueno, ovnis y aviones. Ovnis y aviones, hablamos eh, de, de, de, de algunos de los casos de encuentros con ovnis que más sorprenden. Este, te voy a hablar de tres, de tres casos así bien cortitos y okay. rápidos para que los tres podrían llevar eh, toda una noche de desarrollo. ¿Me das un segundo, me... ¿Puedes contarlo mientras hago una cosa rapidísima? Muy bien. El primer caso que me ha sorprendido es eh, un caso que ocurrió en 1980, que es el caso de la Joya, en, que es una base militar aérea que Perú tenía eh, eh, muy cerca de la frontera del sur del país. Ahí tenían tecnología rusa, tenían aviones Sukhoi, y un día aparece en la, en la cabecera de la pista una especie de globo flotando. Entonces ordenan a un piloto que vuele y que derribe este globo. Ese piloto se llama Oscar Santamaría. Él este, ¿Sí? despegó y empezó a dispararle obuses, eh, que son como unos proyectiles de este tamaño, y pasaban por el medio de, de, de, de, este, de este objeto y no lo podía derribar. Entonces empezó a acercarse, empezó a, a intentar... Eh, bajar en picada y destruir el objeto, y el objeto empezó a moverse a la misma velocidad que él, eh, de una manera eh, muy extraña, lo que me decía Oscar Santamaría cuando lo entrevisté, es que él pensaba que, eh, que este objeto estaba jugando con él. Eh, bueno, fue tan larga la persecución que se quedó sin combustible y tuvo que aterrizar. Este caso es, para mí es sorprendente porque aparte había entre 2.000 y 3.000 testigos que estaban en la pista eh, mirando qué era lo que ocurría con este, con este objeto. Y Oscar cuando bajó, de hecho cuando me hizo la entrevista me hizo un dibujo y era bastante parecido a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Como una especie de, de disco con una luz que subía y bajaba naranja. En mi canal de YouTube hay una entrevista completa con Oscar Santamaría que son de las entrevistas que yo voy subiendo para para ir este, viendo, que eso pueden verlo, que, que es interesante. Es lo que te iba a preguntar, que si estas entrevistas, obviamente tú tienes grabaciones de todo esto o lo entregas a, a los canales o a, a las productoras o a quien te los pide, o no tienes el contenido para que tú después lo puedas volver a subir. Yo en realidad lo que estoy subiendo ahora son entrevistas viejas. E, hice, tengo un par de secciones en... En, en mi canal. Y hay una que yo le puse entrevistas para sentarse y escuchar, que son algunas de estas entrevistas que a mí me enseñaron tanto a diferentes expertos que las pongo enteras. O sea, son entrevistas que no están preparadas para escucharse así, que mis preguntas están muy bajas, que hay cortes, que de golpe viene el maquillador y maquilla a la persona o se baja una luz y se prende. Pero yo quiero que se escuchen así para que puedan entenderla completa y entender el concepto completo de lo que vi. En esas entrevistas eh, hay, hay una astrobióloga mexicana que a mí me, me, me explotó la cabeza, hay un, un astrónomo que a mí me explotó la cabeza, hay entrevistas a testigos sorprendentes, eh, hay entrevistas a investigadores de diferentes partes del mundo, que son entrevistas a veces largas, de 20, 30 minutos, 40 minutos, en donde solo hay que sentarse y escuchar. Entre esas entrevistas... Tengo una entrevista de Óscar Santamaría contando todo su caso. Vamos a ir a ver todas esas entrevistas. Yo las voy a poner de fondo mientras trabajo y hago mis cosas, para estar eh, sí, también alimentándome del conocimiento de, de estas personas que a, a veces no sabemos si van a volver a ser entrevistadas o dónde va a quedar esa información o esa experiencia, las historias, las leyendas. Es, es parte del rescate que estás haciendo como documentalista y que es de mucha importancia para los amantes de estos temas, que los, me, los mencionamos de, de misterio e inexplicables y a lo mejor de entretenimiento, cuando en realidad es, es parte de, de lo que debemos de conocer, de lo que desconocemos, y que en algún momento podríamos tratarlo, manejarlo ya como ciencia. Totalmente, yo siempre creo en, en eso, eh, amigo, yo pienso que... Que, que hay que capacitarse, hay que conocer, y, y hay un tema que para mí es importante, yo no doy conclusiones, porque yo no tengo conclusiones. Cuando yo empecé a investigar estos temas tenía unas cuantas preguntas, 10 preguntas, 11 preguntas, hoy tengo mil preguntas, casi no he encontrado respuestas, pero cada vez que voy a buscar una pregunta se me abren muchísimas otras preguntas para, para responder. Obviamente tengo conocimiento con, con, no, de algunas cosas y de otras cosas tengo una falta de conocimiento enorme y me falta adquirir muchísimo conocimiento. Pero cada vez que adquiero más conocimiento, que conozco más historias, tengo más preguntas, no tengo respuestas. Sí. Y es un debate que incluso tengo con, con, con mi público, ¿no? Porque yo trato de, de, de siempre plantearles, yo me corro de las respuestas absolutas, me corro el que cree en todo y me corro el que no cree en nada. Porque yo no tengo respuestas, entonces y no veo las respuestas que ellos tienen tampoco. Entonces, lo que yo propongo es, escuchemos todo, capacitémonos y que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones de cada uno de estos temas. Claramente hay algo más allá de lo que vemos, de lo que podemos entender y de lo que la ciencia nos explica. Ahora, pienso de alguna manera que no todo puede ser cierto porque hay muchas cosas que contradicen a la otra. Entonces es como, me parece que, que, que, que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Pero para sacar cada uno sus propias conclusiones hay que tratar de escuchar todo, hay que tratar de aprender y hay que tratar de hacer las preguntas para que cada uno se pueda responder. Claro. Oye, vamos, si quieres, con la historia que subiste el día de hoy, que obviamente la, la gente lo puede ir a ver a tu canal, pero qué mejor que, que nos platiques, ya que te tenemos aquí en vivo y en directo, sobre este caso que me pareció muy único, muy único. Es muy sorprendente, ¿viste? Es un médico boliviano, eh, Paul se llama él, que me contactó por mail hace un mes, más o menos, porque había empezado a escuchar mi podcast. Me contó que había empezado a buscar algún tipo de, de explicación por una experiencia que había tenido. Y me escribía muy largo un, un, toda su experiencia. Me contaba que él es médico y que además es bombero y que en el año 2019 había estado en los peores incendios que, que habían ocurrido en en Bolivia, cerca de Santa Cruz de la Sierra, y que un día se había quedado solo en la base de operaciones, este, en donde estaba su sala de, de, de, de primeros auxilios, y se encontró con una persona rubia, muy alta, que venía caminando para para donde estaba él, que se puso a hablar, que pensó que era un francés, un alemán, pero le contestó a esta persona en perfecto castellano y que necesitaba que lo cure. Fueron adentro de, de, de la sala, él cuenta que tenía como una especie de cobija puesta y cuando se saca la cobija eh, tiene una especie de traje negro. Raro, decía, era como una malla con puntos y líneas, una cosa muy extraña, una tela que no con conocía. Y cuando se baja el brazo, tenía un tajo. Entonces él lo mira, parece que era un tajo bastante feo, un, un corte, y le dice, ¿qué te pasó? Y parece que este ser le contesta eh, que fue un, una cría de puma que lo había atacado. Pero el problema es que parece que cuando le contestó nunca movió la boca, sino que le contestó de alguna manera eh, telepática. Y que él se asustó muchísimo, que casi se va, y que este ser parece que lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo frena y telepáticamente le vuelve a decir, tranquilo, no pasa nada. Y él... él tienen que dar la entrevista porque él se asusta un montón. Él cuenta todo el tiempo que tenía muchísimo, muchísimo terror en lo que le iba pasando y que lo empezó a coser, lo coseó todo, eh, terminó de curarlo. Dice que estuvo como 40 minutos tratando de no pensar porque cualquier cosa que pensaba, él pensaba que el otro lo podía entender. <risa> sí, ¿no? Si sí, sí te puede <risa> hablar por la mente, ¿eh? Se claro. puede escuchar. Entonces, es decir, él decía, lo duermo, no, no pienses eso. Eh, no, no. Lo corto, no, no pienses eso. Bueno, lo terminó de curar y cuenta que era bastante, eh, bastante humano. Bastante humano. Entonces, este, que, que de hecho había sangre, había carne. Eh, y se está yendo y cuando se va, yo no recuerdo en esta parte, igual pueden ver la entrevista, no sé si fue telepático o esta vez le habló. Y le agradeció y le dio su nombre. Y él nunca se había presentado. O sea, esta persona sabía quién era. Y estaba como medio, medio mareado, entonces lo acompaña afuera para que se vaya y cuando salen, dice que cerca, muy cerca había un bosque y que arriba del bosque vio una especie de objeto flotando y abajo había dos seres pequeños. Y que él se asustó tanto que automáticamente lo dejó ahí y volvió y se encerró en, en, en, en, en su sala de, de urgencias y no volvió a salir. Y después se dio cuenta que tenía gasas con sangre y que tenía varios elementos y estamos viendo ahora de, de, de, de analizarlos. Y él, es nada, se contactó conmigo contándome esta historia y preguntándome si conocía alguna historia similar. Y la verdad es que yo lo estoy buscando porque yo no encontré una historia similar, pero pero estamos buscando, hay ciertos puntos de coincidencia que de hecho voy viendo de, de reojo el, el chat y muchos hablan de pleyadianos, de nórdicos, y, y la descripción es parecida, que aparte es la misma de la que hablábamos hace un rato no en, en el caso de Isla Colares, este, en donde Belaide, que era la doctora, me contaba que había visto este tipo de seres en las naves. ¿Piensas que si haya infiltrados entre nosotros? Eh, él me decía que era muy humano, a mí me gusta mucho, yo hace rato te decía que yo no sé si son extraterrestres o de dónde son estos seres, eh, pero ese punto a mí me, me, me da que pensar, ¿no? a mí hay, hay una teoría que me gusta mucho, que es la de los crononautas, de la de los viajeros del tiempo. Hoy la física nos explica y nos ha planteado muchas veces que realmente... Eh, se supone que se puede viajar en el tiempo, pero aún no tenemos la tecnología. ¿Qué pasa si en algún momento logramos viajar en el tiempo? Eh, y al viajar en el tiempo, viajamos al pasado para observar algunas cosas, pero sabemos que no podemos meternos demasiado, porque me imagino que todos habrán visto volver al futuro. ¿Oye? Físicamente, los, los, los grandes físicos nos hablan que no se descarta de ninguna manera viajar al futuro y es más difícil, pero tampoco se descarta la posibilidad de viajar al pasado. Tal vez algún día lo logremos. Y tal vez estos objetos que veamos seamos nosotros mismos y que una persona lastimada, que sea muy humana, pero con capacidades diferentes, eh, tal vez tal vez eh, no sea más que nuestro bisnieto eh, viniendo de visita o en este caso tal vez simplemente viniendo a ayudar en un incendio que tal vez habría cambiado, no sé, el destino de la humanidad. ¿Quién sabe? Suena de mucha ficción, por supuesto, pero esa, todo puede ser. Esa hipótesis suena muy interesante, muy buena, pero no tan buena para mí porque también nos diría algo más, eh, que en el futuro los, los blancos rubios son los que gobernarían la, el planeta... Entonces, porque todos estos como visitantes que han llegado, por ejemplo, en el caso de este, uy, se me, se me fue el nombre, de estos que, que son nórdicos o pleyadianos, eh, hablan precisamente de ese tipo de raza, ¿no? No hablan como de morenos que lleguen y que, que lo vean extraños. Entonces, es estamos... cierto, es cierto lo que decís, pero en realidad hay, hay, hay muchas razas este, muy distintas que han visto los testigos, es cierto lo que decís, eh, de, de, de, de, de, de estos este, pleyadianos. George, George Adamski es el que se me había olvidado, Adamski. Sí, sí, es cierto, es cierto, yo no lo había pensado desde ese punto de vista, pero también hay, hay, hay, hay, hay que ver, ¿no? Hay que ver para tratar de entender por qué la gente los ve así también, ¿no? Sí, yo habría que checar, sí, por, también de todas maneras estos... Eh, experiencias que han vivido algunas personas con seres de este estilo, no precisamente son eh, morenas, son, son personas también de piel blanca en, en países eh, de Norteamérica o de, o de Europa, por ejemplo. Sí, no es el caso de Paul, eh, tú, tú viste el video, ¿No? este... Creo que, que, que es una opción, ¿no? También se habla de... Yo me recuerdo que, que más de una vez he entrevistado a, a biólogos, por ejemplo, evolucionistas, para tratar de entender si los grises podíamos ser nosotros, ¿no? Si en un entorno eh, en donde estemos todo el tiempo con computadoras eh, y con poca luz, tal vez por la contaminación, los ojos se nos podían agrandar, la piel se nos podía hacer más gris, eh, los dedos se nos podían alargar, ya que todo lo que hacemos ahora es digital, este, y ellos me decían que sí, el problema es que son cambios evolutivos que naturalmente tardarían miles o millones de años. Pero por otro lado, yo pienso que nosotros hemos modificado eh, animales o conductas genéticas en una o dos generaciones. O sea, a ver, hace 20 años no existían todos estos pequeños perros que ahora venden por todos lados. ¿De dónde salieron? Si no son modificaciones genéticas que se hicieron en dos, tres generaciones. Entonces creo que también pensar en, en, en los grises como en realidad también nuestros nietos o nuestros tataranietos no me parece tan descabellado. Excelente, claro. Sí, sí, a, viéndolo a ese futuro, eh, claro que, que la posibilidad está clara. Oye, eh, Jorge. Nos puedes decir, ya por último, para que terminemos y dejemos descansar, allá en Argentina han de ser las 1.45 de la madrugada, 1.45 ¿no? de la mañana, sí, sí, ya. 1.45 de la madrugada. <risa> eh, Jorge, ¿qué esperamos eh, de tus documentales? ¿Se vienen nuevos documentales? ¿Dónde los podremos ver? Se viene una Está nueva mañana. serie que no puedo decir. Nada, todavía estamos trabajando muy, muy fuerte. Estamos muy orgullosos de cómo está quedando. Eh, es de misterios y dentro de muy, muy poquito eh, vamos a empezar a tener novedades. Sí, eh, trabajé ahora eh, y colaboré un poco con, con Alienígenas Ancestrales Latinoamérica. Eh, soy entrevistado en este momento de esa serie, así que me pueden ver, no sé cuánto, no creo que aparezca mucho, pero voy a aparecer en algún fragmentito seguro de, de, de, Latino, de, de alienígenas ancestrales, que es algo que me gusta mucho, porque yo soy muy, muy fanático de, de, de las culturas este, ancestrales, de las culturas locales de, de América Latina, tengo mucho respeto, mucha admiración y mucho cariño por, por estas culturas que yo siento muy propias, y también debato mucho con el concepto de alienígenas ancestrales porque eh, yo creo que estas culturas eran realmente muy avanzadas y, y en muchos puntos eh, no hay derecho de decir que las cosas y los avances que hicieron fueron solo porque estaban guiados por... Por extraterrestres, que también creo que hay mucho de racismo a veces en este concepto, porque son miradas este, muy europeocentristas. Lo, lo europeo nunca lo hicieron los extraterrestres. Nadie dice que el Coliseo o el Partenón fue hecho por extraterrestres. O sea, todo lo extraterrestre está hecho fuera de Europa. Tienes razón. Y habiendo dicho esto, realmente hay elementos. Y hay cuestiones que al día de hoy no tienen ningún tipo de explicación de cómo están ahí. y Me parece fascinante poder pensar y buscar eh, diferentes tipos de hipótesis para poder entender. Pero siempre desde el punto de vista que realmente las culturas eh, antiguas americanas son maravillosas, son complejas, son admirables y son realmente fascinantes. Entonces, eso vamos a estarlo viendo próximamente, documental eh, de tu autoría. Y en tu canal de YouTube y en tu podcast. Oh, sí, sí, no te escuché. Ah, eh, sí. mi canal de YouTube es este Jorge Luis Sudorf Ya lo pongo también. Ahí alguien me agradecía hace un ratito que, que estoy leyendo los mensajes. Trato, a veces es difícil, pero voy leyendo los mensajes mientras hablo para... Para ver si hay algo que hay que responder, y gracias a ustedes. Si ponen mi nombre, eh, va a apare en, en YouTube, va a aparecer mi canal, ahí pueden seguirme y van a estar estas entrevistas que digo. La la huella OVNI es mi podcast. Eh, lo encuentran en Spotify, en Spreaker, en, en, en, en todos este, los reproductores de podcast. Ya hay un montón de capítulos, hay dos temporadas. La primera temporada tiene 90 capítulos, para wow. que se den una idea. Y, y la segunda temporada, eh, ya voy por el capítulo 22, que justamente el capítulo 22 fue eh, una entrevista que le hice a, a Jaime Maussan la semana pasada, que es, es bastante interesante hablando de, de su historia, de, de cómo empezó, de qué es lo que cree, de, de cómo se lleva con, con las críticas y con, el, y con los fans y qué es lo que piensa de, de, de todo este mundo inexplicable. Interesantísimo. Y, y después en mis redes, en, en Instagram, como les decía, soy Jorge Luis S oficial, en Twitter soy Jorge Luis S-77 y ahí trato siempre de de ir poniendo algunas cosas, a veces tengo menos tiempo y pongo menos, pero siempre trato de responder todas las, las preguntas e inquietudes que me van llegando. Muy bien, Jorge, pues te agradecemos que hayas estado esta noche con nosotros, platicándonos de cosas súper interesantes. Eh, quería hacerte la invitación por si en algún otro momento tocamos un tema en específico y pues podamos eh, echar mano de, de tu conocimiento para que estés con nosotros y podamos platicar y opinar al respecto de estos temas en una segunda eh, invitación Amigo eh, sabes que, que te considero mi amigo sabes que te quiero, sabes que te admiro eh, y por supuesto sabes que siempre, siempre, siempre cuentas conmigo para, para lo que necesitas. Muchísimas gracias Jorge, la verdad eh, tu amistad es muy, muy valorada y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 muy bien, Jorge, pues saludotes, un abrazo, nos vemos pronto. Chau, chau. A la próxima que sea un evento de alienígenas ancestrales, invítame. Es que yo no, sab es que yo no sabía, yo fui a México a otra cosa, y ah. sabía que iba a estar el camión con, con, con el ovni, Sí. y de hecho hablamos el día anterior, y cuando lo llam llamé a History para preguntar dónde iba a estar el camión, para sacarme una foto, me dijeron, vamos a hacer un evento, 20 y aparte me hicieron hablar en el evento, o sea, di notas de prensa y todo, okay. pero no sabía. <risa> bueno, pareció que estuvo muy bueno el evento. Parecía que estaba todo coordinado, pero te juro que esta vez no sabía nada. No, muy bien, mi hermano. Que estés muy bien, un abrazote. Estamos <risa> chau, en contacto. Bye. Bueno, gente, pues espero les haya gustado esta transmisión. Súper interesante. Eh lo que Jorge conoce es una persona sumamente culta y todo, todo ese conocimiento, todo lo que habla pues es a partir de, del trabajo que realiza, de los viajes que ha hecho, del empeño que le pone a, a su trabajo. Y es increíble que de muchos de los casos que son ya clásicos de la ufología, del, de los U-Parts, de la criptozoología, de los fenómenos paranormales, etcétera, pues él haya tenido la oportunidad de entrevistar a esas gentes, de estar en los lugares. Es el sueño de todo investigador paranormal. Eh, y precisamente él eh, empezó siendo eh, documentalista y ahora, pues, obviamente por todo esto que ha vivido y experimentado, es ya un divulgador de, del tema, un, uno muy eh, de mucho reconocimiento, la verdad, para mí. Entonces, eh, espero les haya gustado, lo vamos a tener otra vez si es que acepta otra invitación y que nos hable de muchas cosas más. Los quiero mucho, gracias por estar con nosotros y voy a seguir trayendo invitados el sábado. Eh, el sábado tenemos otro invitado. Eh, este invitado fue recomendado por eh, una de mis patronas en Patreon, eh, va a ser extraño y profundo Yo creo que la entrevista, el podcast del sábado Con el, nuestro invitado que tenemos Va a ser polémico, va a ser polémico Extraño y profundo No sé si sean los adjetivos eh, que, se, que le deba de poner, pero... Va a ser algo algo que eh, eh, no, no puedo predecir, no puedo predecir, sí. No estoy muy seguro de cómo vaya a ser, pero el sábado tenemos un invitado eh, propuesto por una de mis patronas, así que pues suena interesante. Ya el viernes les estaré haciendo la publicidad de quién va a estar y de qué tema vamos a hablar el sábado el día de mañana es jueves y viernes, pues estaré con ustedes, eh, estaremos hablando de cosas que tengamos en, el, en la comunidad Oxlac y o si no, la rajada peludona, para que nos llamen y nos cuenten historias paranormales, les pido a toda la gente, por favor, que comparta las transmisiones, por favor, en sus redes sociales, con sus amigos, con sus parientes, etcétera, entre más personas haya, más personas vamos a tener para que nos cuenten historias paranormales. Eh, ya hemos hecho una comunidad bonita, una comunidad ya estable, leal, pero nos falta gente nueva que nos cuente historias sobrenaturales, paranormales. Entonces, compartan las transmisiones, díganle, por favor, cuenta tu historia aquí en este programa, tal día. Es, recuerden a las 10 u 11 de la noche, la rajada peludona. Eh, mañana vamos a tener rajada peludona, por ejemplo, depende que, que si no hay algún tema importante eh, porque por ahí ya hay un tema eh, que habíamos hablado ayer que fue un tema eh, de la comunidad de la comunidad Oxlack, y también hoy pues eh, el resultado de que ya tienen a una culpable del caso de Ebony. <coughs> que en realidad eh, sería muy polémico mi opinión con respecto a eso, entonces no sé si sea buena idea hablar de, de los temas en tendencia, podríamos hablar el día de mañana y el viernes ser la rajada peludona, o al revés, mañana la rajada peludona y el viernes hablar de los temas en tendencia, no lo sé, vamos a, a, a ver qué sucede el día de mañana. Mañana entonces nos estamos viendo, los quiero mucho, un abrazo a todos, descansen y eh, nos estamos viendo en todas mis redes sociales, gracias a mis patrones, gracias a toda la gente que me apoya con Superchats, gracias a toda la gente que me apoya con los eh, con los likes, con las estrellitas, hoy no hice transmisión en TikTok ni en Instagram, pero bueno, gracias, mi gracias, esta entrevista estuvo genial, espero la hayan disfrutado. Hasta mañana.